Teammate is on the revive flight. The safe zone is collapsing. Engaging the enemy. Our flight will arrive in one minute. There might be some good supplies this way. Airdrop has been delivered. Never mind. The enemy spotted. Sliper, sniper, Sniper, Sniper. We gamer. Yo <tose> Ah, tam también está con gripe, man. Estoy con gripe también, bro. Is nearly done for. Y con la muñeca también. Sí. Ahí ella Ahí Ahí atrás Ahí caja Ahí está. la caja En ca, ca, ca? la, caja, la, caja. la, caja. ¿La ahí, mismo? ahí está. Va caja, revivir la otro. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, claro ahí, está. No, ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿No es es ahí está. Abajo, está abajo de esa piedra. Ahí está. Ahí Ahí Ahí está. Ahí, está ahí, está ahí. ¿Qué es esa piedra? Abajo, abajo, abajo, abajo, abajo. Ahí estaba el que yo tiré y el que me mató a mí. Dalo, dale ¿lo abajo, vas? Dale, dale abajo, dale abajo. Sí, sí, ya lo vi, ya lo vi. Pero ese no es falta uno falta uno que está ahí dele derecho dele derecho por ahí debe estar metido por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí por ahí tiene robovidor ahí hay dinámica no no que tiene un mucho de... No, mm, sí, ¿sí? Porque yo estaba ¿Estaba yo ya estaba ahorita. en a pelo Halloween? ¿Y ¿Qué es el evento? ¿Halloween? ¿Qué es Halloween? ¿Qué es el evento? el ¿Qué es el evento? ¿Qué fue es ¿Qué En Sí, acá. pero tengo. no voy a ir. No tengo munición. No. Te voy. No, no, vaya a buscarme, no hay munición. No hay munición, no hay munición, no hay munición acá arriba. Acá tengo un escopedero. Escopedero. Ah. Y esto, tú lo has visto. Ay, la que. está cura? Fue yo tiempo. No. Por <laughs> <laughs> hoy hey, hey, hey, 24 años. Lo que me cura la niña. ¿Y cómo le hable ¿Y, ¿Y, ¿Y, ¿Y, ¿Y ese inglés que tiene ellos? Es que ellos están Que okay, a no, No, no, no, no. Sí, si tú me dejas, mm, <ríe> no <ríe> no déjame ver el pie. Déjame ver pie. Déjeme. que el mundo. tu magia. Déjame ver. Yo mi tito tuyo ya. Y ese está duro. Ayer es te lo hiciste. Si me avisa que tengo sniper. ¿Con quién? ¿Con hoy. Mmm. Ah, uh, Fran Tachi. Yo me sé. Ahí lo un yo con él. Eh? Oiga, eso sí, que, que, que es un pipero, ver. pero ella es duro. Tú lo ves flaquito, pero hay que hacerle así, ve. Y no entró ahí para la habitación con, con el primo Zuleika. Hay que... Ven hey, por favor, espérame ahí. Calentando los motores, está ahí. Espérame ahí, vengo ahora. <risa> Son dos por ahí toreto. No por ahí porque se puso más psicópatas vas... <risa> Ahí está es Ahí perdón wey No No pero está psicópata.